Esto es para todos mis corazones enamorados. Uy, uy. He visto ¡Hay! los árboles tu pelo que jugaba con el viento. Se está mirando desde el sol Zumba de los árboles tu pelo que jugaba con el viento de pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú el sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol y Let's <laughs> go!